animal, cuando, yo tuve que escribir una reseña y esto está súper ya maqueteado y pensado. Si, yo tuve, cuando, si me preguntaran qué animal, eh, yo digo que es como, una, es como la historia eh, de todos los mamíferos. Po. Es como una reflexión, o sea, si tú, tú agarras un gato, una ballena, eh, un mono, y los desarmáis vaya a creer que son los mismos huesos puestos en posiciones distintas nada más y con y la necesidad de cada uno los estiró los acortó eh, los hizo más delgados, eh, hizo más más delgado más finito incluso no solo los mamíferos eh, los, las aves también o sea todos venimos de un reptil que se transformó en ratón yo siempre rayé la papa con eso con los dinosaurios y eran enfermos o sea los dibujé todos escama por escama me lo sabía de memoria por esto que te contaba antes, que esa necesidad como de reproducir, no de ser creativo, copiar, copiar, copiar, copiar, copiar, copiarlo todo, ¿cachai? A mí no me interesaba nunca cómo ser creativo, lo que yo quería era ver algo y tener la capacidad de reproducirlo exactamente igual a como lo había visto. Como para aprenderlo. Para aprenderlo, así de memoria, de sapo, de de sapo, súper sapo cuando el chico, sapeaba todo, ¿cachai? Entonces, después iba para la casa y vi un cuaderno, y el cuaderno era mi especie de... Testimonial de esas cosas que me habían marcado. Entonces yo me compré estos típicos libros que todavía que son bacanes, que son como enciclopedias así grandotas con todos los dinosaurios. Entonces yo los veía ya, el iguanodonte, lo dibujaba así, a la pata. El dinosaurio Rex. ¿sí? Y bla, bla, bla. Entonces, de, y bueno, siempre lector, siempre muy rayando la papa con los rollos metafísicos. Eh, el berretín de la astronomía y de cosas que, claro, totalmente estudiadas de forma superficial, pero siempre siguiendo un poco como, viste que hay una diferencia entre un científico y un divulgador científico, el divulgador hace legible eh, todos estos conceptos que para nosotros son, o sea, ellos lo ven en, en, en pizarras, ¿no? en cálculos y en computadores, y estos buenos lo hacen visibles, como Richard Dawkins, por ejemplo, para el que quiera ahí buscarlo, son divulgadores científicos y siempre allá la papa con, con estas cosas y bueno, hoy en día estamos viendo, ya sabemos, las cosas que descubren son como para... ¿les creemos o no? Entonces, siempre había visto, había un bagaje de algo que yo no sabía cómo hablar de eso que tenía relación como con lo nírico por un lado, lo científico como lo animal, lo, lo espectral, eh, lo autómata entonces, a medida... yo fui, uno va creciendo tiene esta obsesión por estas cosas, no lo sabes que es algo concreto, pero un día lees un libro, no sé, lees El Golem, de Mainrick. El Golem, este ser hecho de barro que por una palabra específica eh, cobra vida. Eh, después las, las películas de Jim Henson, el mono le dio la... wow. <risa> Y ahora de jugar. Eh, Dark Crystal de Jim Henson, Los Títeres estos seres que están muertos, y tú sabes que están animados por seres humanos, pero tú los ves vivos, como esa ilusión. Eh, y después, bueno, ya después viene literatura más caezona, eh, Bruno Schulz, La Calle de los Cocodrilos, eh, Poesía. Eh, puta, son muchos referentes. Creo que sería la pena enumerarlos todos. Pero finalmente había un montón de temas que de, de repente. Italo Calvino contribuyó mucho a eso, muchísimo, con todas las cosmicómicas. Especialmente con los cuentos, los nombres, porque son muy importantes, que son eh, el tío acuático y los dinosaurios. Porque hace toda una reflexión, o sea, si el tiempo fuera... Si nosotros no estuviéramos sujetos al tiempo que nos ha tocado, o sea, nosotros vivimos, no sé, un problema de 80 años y después morimos. ¿Qué pasaría si nosotros pudiéramos recordar cuando fuimos dinosaurios? No es que hayamos sido dinosaurios, pero en, en, en los huesos, en la sangre, en nuestro ADN, está la memoria de eso. ¿Cachai? Viene de allá.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 ¿Quién va a querer publicar esto? ¿Quién, ¿Quién va a querer publicar en un tapadura, en este formato, un texto tan extraño? Y dije, ya voy a aprovechar la editorial para publicarlo. Y, y agarré todos estos textos y empecé a hacer una síntesis pensando en un libro ilustrado. O sea, yo, yo no sé todavía qué significa. Son, es más bien un libro que retrata las sensaciones que para mí implica tener esa, como esa herencia. Esa carga. O sea, nosotros vemos un animal, mi gato, por ejemplo, el mono, yo lo adoro, lo amo, lo cuido, y sin embargo, yo como animales. Y esa contradicción es súper macabra, heavy. Y también pienso que no los voy a dejar de hacer, porque los animales se comen entre ellos también. es pues. una reflexión súper, estoy siendo súper superficial, no voy a profundizar en eso. O sea. No, no, no voy a hablar de, acerca del veganismo ni nada, así movimiento que respeto, pero, por ejemplo, yo no, por eso les digo, no sé muy bien qué significa, pero, dice, lo he visto contemplar largas horas la vida, cosas vivas, cosas muertas, ama a las otras bestias aunque devore sus carnes con apetito, salta de roca en roca y nada toda, en todas las aguas, parece seguro de sí mismo, domina su descanso. O sea, es como esta, esta sensación que tenemos nosotros de los animales que, que están siempre ahí, están alerta están atentos. A diferencia del animal doméstico, que no, el animal doméstico siempre está cansado, siempre cumple una función a la que nosotros lo hemos determinado, pero el animal, esto es una, algo que le estoy robando a Sergio Chezfec, un escritor argentino que me rayó la papa con algo que leí hace poco, que tiene mucho que ver con esto, que decía que... Un personaje en el texto decía que a los animales, salva a los animales domésticos siempre se les ve cansados, como lánguidos, aunque no lo estén. A los animales domésticos hay que cuidarlos, hay que procurarles la comida, hay que procurarles un cobijo, si no se mueren. En cambio, los animales salvajes siempre están activos, siempre se les ve alerta. Y nunca los va a ver cansados, porque cuando están cansados ellos se guardan. Entonces, era... Es súper loco porque esas son lecturas que se han dado después de que escribir animal. Esto se transformó para mí como en una especie de hito en, en torno a estas reflexiones de lo animal, de la animalidad, de lo espectral, de, de ser humano. Y tú terminas de hacer esto y te empezáis a descubrir montones de otra gente que ya escribió sobre esto. Y eso es fabuloso porque esto al final, esto simplemente, como les contaba antes, o sea, entre dos tapas uno lo que hace es encerrar un discurso. Y esto, fue un, esto es un hito de, de esas reflexiones, nada más. O sea, hay un montón de libros que hablan de esto y ninguno, no sé si uno será mejor o peor, pero van reflexionando en torno a lo mismo. Entonces yo, yo no podría, no sé si podría explicar bien de qué se trata, pero sí de las ideas que más o menos yo trabajo acá. O sea, ¿cómo amará un animal? Si es que ama. ¿Qué, qué puede significar para ellos el amor? O sea, uno dice, mi perro me ama, pero... Uno, de, uno mismo va viendo en Facebook y te salen esos videos como explicativo y dice ¿Sabías que un perro cuando te ve libera tantas, no sé, hormonas que es como si estuviera enamorado de ti? Pero todos esos son procesos químicos... Eh, de, de procesos que han durado millones de años, no nos pertenecen, ¿cachai? Entonces, ¿qué es toda esa melancolía? ¿Qué es toda esa carga? ¿Recordamos todo eso? De, de, si, si pudiéramos dialogarlo, ¿lo podríamos compartir todos los animales? o sea Claro, todos comemos carne, pero ¿podríamos nosotros matar la vaca? Bueno, algunos quizás sí, ¿cachai? Pero ¿qué significa hacer eso? O sea, los animales también se devoran afuera, unos a otros, de forma espiada. Nosotros hemos visto los documentales cuando chicos todos crecimos viendo el cocodrilo agarrando la cedra, el, el, el cachorro que queda solito porque la mamá lo abandona porque está cojo y se muere. ¿Qué hay en todo eso? Pero se muere y vienen otros animales y los comen. ¿Quiénes son los malos, quiénes son los buenos? ¿Cómo funciona eso? Yo siento que nosotros funcionamos de la misma forma. Tenemos un lenguaje simplemente que nos permite extraer eso y nos, nos permite hablar eso en tercera persona, pero eso es una abstracción, es una metáfora. Nosotros estamos sujetos a, esas mismas, a la carne de la misma forma, al sufrimiento, al dolor, al hambre, al amor. No existe el amor. Al final es, un, es una construcción abstracta que nosotros hacemos. Entonces, por eso al final del libro, sin cerrarlo, dice...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 Sepamos sí, ya. Entonces esta es como una reflexión de más como en torno a eso.